Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de son Recitas Parody Y bueno, como todavía no pude acceder a la, a la beta cerrada de Counter Strike 2 Acá estamos con una video reacción a, a todo lo nuevo que trae esta nueva versión de Counter Strike Así que nada, los dejo con el video y espero que les guste 30 cosas nuevas en Counter Strike 2 Ahora a la inspección ver. de skins dentro del inventario es tridimensional y totalmente manipulable Bueno... A mí siempre me resultó incómodo el tema de, de sobre todo las cajas, ¿no? No poder verlas eh, la parte de atrás. Me imagino que ahora voy a poder, sí, voy a poder verlas. En el menú de configuración de video ahora podemos ver una vista previa de cómo afectan los cambios gráficos al juego. Bastante útil para elegir los mejores settings. Ajá. Uh -huh. Tenemos 5 configuraciones de video nuevas Detalles de partículas, oclusión ambiental Alto rango dinámico Que básicamente controla la intensidad del brillo Entre los píxeles más iluminados y los más opacos También tenemos Fidelity FX Super Resolution, quien puede reducir De manera artificial la resolución y escala Del juego mediante renderizados para un mejor rendimiento Y por último tenemos al moderno Nvidia Reflex que ayuda a mejorar la latencia De los FPS, muy buenas adiciones Para la configuración, la consola del desarrollador Ahora se ve así y es mucho más interactiva okay. Para encontrar comandos si escribimos find seguido de una palabra, nos ayudará a conseguir resultados que nos puedan ser útiles. Ah, esto esto yo pensaba que con... O sea, el, el, digamos que la consola del Counter Strike Global Offensive te, te daba resultados, ahí opciones, mientras vos ibas escribiendo, pero no tan, no, no tan así. Era un poco más limitado. Ahora creo que te muestra más... Tenemos un, entre comillas, nuevo modo de juego llamado Grenade Practice. En él podemos ver una cámara inferior con el resultado previo a lanzar alguna granada. Buenísima adición para practicar las utilidades. Y creo que durante competitivos y demás, durante creo que todo tipo de partidas, tenés esa, esa, esa camarita para ver a, a dónde van a caer las granadas. Eso fue lo que más me, lo que más me llamó la atención. También tenemos el modo de calentamiento sí. en el que tendremos un servidor solamente para nosotros y hacer lo que queramos que por cierto? Los tiempos de carga ahora son muchísimo más rápidos Eso creo que depende más del internet y de la PC que tenga cada uno El tiempo que... Muy importante esto, chabones Podemos vernos las piernas y las patas, <risa> así como también nuestra propia sombra de pelos El tema de la sombra, el tema de la... También fixaron el Silent Jam La sombra te sirve para, para, para ver, o sea, hasta... Gente que, o sea, hasta gente escondida, ya si le llegas a ver la sombra, por más escondida que esté, ya te das cuenta que está. Ya que ahora todos que los actos sin excepción, generan ruido. Ok. Y hablando de ruidos, el radar ahora nos indicará a partir de qué rango nuestras interacciones con uh -huh. el juego pueden ser escuchadas y con qué potencia. Sin duda, de lo mejorcito y muy útil para prácticamente todos. El sistema de 64 y 128 ticks desaparece para manejarse a través de un sistema de subticks, básicamente mostrando Ajá. todo en tiempo real. O sea, se hace adiós fumadas de balas y smokes bugueados. Lo que todos Además, esperábamos, boxes, eh, boxes, es decir, paredes o techos invisibles. Esto traducido al gameplay significa muchas posibilidades de lineups nuevas se agregó una nueva función en nuestra mirilla que básicamente sigue el patrón de retroceso que tienen las armas bastante bueno para el público nuevo esto se puede activar en el apartado de mira en la configuración del juego o mediante el comando CL crosshair recoil true las armas en general yo creo que eso no lo voy a usar detalladamente la trayectoria de sus disparos principalmente esto es notorio con los snipers sí yo creo que el tema de la mira la voy, la voy a usar, Ahora usar mucho. también muchas skins fueron rediseñadas o ligeramente retocadas, ya que sus scopes también comparten el color general del arma. Bastante chulo y bueno para algunas skins. La Galil, el AK y la Glock cambiaron el sonido de sus disparos considerablemente. Uh. Se nota la diferencia. La Glock, en la Glock se nota más. Las mirillas o scopes de los snipers Así como los rifles de punto rojo Recibieron nuevos sonidos Así como también el sonido de las armas Al dropearse cambió Sí, el de la VP. Casi ni suena La Zeus o Taser Ahora se puede inspeccionar como si fuera cualquier arma uh. normal Se rumorea que le van a meter skins ¿Qué piensan de esto? El Creo que el tema bueno. de, de las skins en... ...en el Taser... ...está de hace ya un tiempo... ...o sea, creo que hubo... ...hasta hubo skins hechas por... ...como fanmates de skins para, las de, para la Taser... ...que, que a, mí, a mí me parecía piola... O sea Además, creo que... que se ve así ahora... ...suena así cuando está sobre él... mayor realismo en el fuego el y el, y el humo el sonido se ha reducido de tal forma que ya no es molesto o mortífero escuchar cuando te pegan un sopapo se mm. añadió un efecto de sonido para cuando logramos hacer un kill es bastante reconfortante escucharlo la verdad en la parte inferior del HUD mm. se mostrarán la cantidad de enemigos que llevamos eliminados en forma de carta o tarjeta el enemigos sin morir puede variar dependiendo de tu ubicación es decir que ahora se generan ecos y efectos de distorsión de sonido ¿Eco? ¿What? Durante el periodo de compra puedes ver el equipamiento de tus aliados debajo de sus avatares. En el leatherboard o en el marcador se pusieron adicionalmente las casillas de porcentaje de headshots y daño. El silenciador del M4 y la USP ahora posee una opción en el menú de objetos para que sea desmontable o no. <risa> El jump throw pasa a ser... Porque a, a, a, no sé si a, a los que a los... A muchos, no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa que a veces en vez de tocar el, el clic izquierdo, toco clic derecho sin querer y le saco el silenciador. Ahora con eso ya no voy a tener más ese error que a veces te jode al momento de disparar y te terminan rampando la cabeza. Era automático. El juego detecta de manera propia siempre el mismo tiempo para lanzar una granada mientras estamos saltando. En teoría que okay. no existe la variabilidad a menos que lo tires muy antes. Por Creo lo que, que sí. seguramente muchos vinieron La densidad de los humos cambió de tal sí. forma Que ahora se puede extender de manera inteligente Según las superficies que los rodeen Por ejemplo, en pasillos se alarga y en escaleras se condensa <risa> Si lanzamos una granada High Explode a un humo Este se disipará un par de segundos Para volver a su forma base más tarde si lanzamos una nade cuando el smoke está a segundos de irse, desaparecerá completamente. Uh -huh. Y sin dudas lo más top. Si disparamos con armas de alta cadencia de fuego, podremos hacer aberturas dentro de los humos. Estos huecos se realizan a la altura del arma, por lo que a vista del jugador aparecerán un poco por debajo de los, entre comillas, ojos del modelo. De cualquier forma, es lo suficientemente bueno como para hacernos con unas cuantas kills. El sec sí, pero igual, si digamos si el humo tiene mucho volumen, por más que vos le hagas un agujero, no llegas a ver del todo del otro lado, me, por lo que vi... Ahora tiene una lucecita muy linda cuando la llevamos en mano. Una vez plantada, emite el mismo brillo, pero con más intensidad, y al petar, tiene esta nueva animación o efecto de explosión. <risa> Esto posiblemente lo fixen, pero si lanzamos una piña cerca del C4, lo podemos mover de posición considerablemente. Realicé diversas pruebas, así que posiblemente esto sea un bug, porque solo me pasó unas cuantas veces. Finalmente chicos, las skins cuyos diseños se basan en brillos, cambios de tono, o en general que dependan de la iluminación para verse bien, subieron un montonazo de precio. De manera rápida y condensada, esto es lo más importante que recibimos en Counter Strike 2 Beta. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle sí. a like y... Me gustó bastante, bueno, yo no, todavía no puedo acceder a la beta, pero para, creo que va a salir, eh, creo que va a salir en, en invierno de este año. Así que para cuando salga voy a traer algún videito, si puedo. Y bueno gente, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado. Espero poder ya cuando salga, creo que en, eh, en invierno va a salir de, de este año... Eh, poder jugarlo y poder traerlo al canal Así que nada, nos vemos. Eh, no se vayan sin dejar su like acá abajo Compartir el video con su familia, con sus amigos o con quien quieran Síganme eh, en Instagram, ya saben que lo tienen abajo en la descripción Suscríbanse al canal si son nuevos, háganse miembros del canal si, es el, si, bueno, si son nuevos en el canal y si es la primera vez que ven uno de mis videos No se olviden de comentar si quieren comentar este video Y los comentarios están desactivados Coméntenlo en la pestaña comunidad del canal Así que nada, suscríbanse si son nuevos, nos vemos hasta la próxima, los quiero mucho, bye.